con posible aumento en el precio del pasaje de transporte interurbano en San Francisco de Macorís. Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Así que en el camino le vamos a leer su comentario, su opinión acerca de esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con posible aumento en el precio del pasaje de transporte interurbano en San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta. Muy bien, y continuando con el contenido del programa, advierten posible aumento en pasaje de transporte interurbano en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ante el constante aumento del precio de los combustibles en el día de ayer, un representante de la Asociación de Choferes de Transporte Urbano Nordestano, Asochoturno. Asocho. <risa> ¿Cómo hacerlo? <risa> okay. Así que se llama la asociación. Asochoturno. Asochoturno. Asochoturno. ¿Será porque se turnan? Ah, no, no, es que esa es la, la combinación de las, las, las siglas. siglas. ¿no? Ah, por Advirtió por los altos costos de la gasolina y el gas, se podría haber obligado a aumentar el costo de los pasajes de la ruta H-17. Luis Rosado, quien representa la ruta H-17, aclaró que se siente obligado a tomar medidas con un posible aumento del pasaje en los próximos días. Explicó que los conductores viven día a día y que con la llegada de la pandemia han perdido liquidez. Recordamos que la mayoría de los precios de los combustibles registraron alzas el pasado viernes entre $3.50 y $15.70. La gasolina premium se vende a 265. 80 pesos. Tras registrar alzas de 4 pesos por galón, la gasolina regular a 246.80, aumentan, aumentan 350 por galón. Asimismo, el gasoil regular está a 188.90, mientras el gas licuado de petróleo GLP se venderá a 134.10, sube 5 pesos. Esa es la realidad. Vamos a ver, Francis, ¿qué nos dice? Bueno, definitivamente hay una discrepancia en el ejercicio de la función pública de algunas instituciones que debiendo de procurar la planificación y demás, no lo hace. Se está dedicando a otras cosas, a la de recaudar y a la de ser un agente recaudado. Me refiero al Intran, que debe de procurar es con el Intran que se debe tratar este tema, precisamente. Ningún chofer puede, por motos propios, que ejerce la función de dar servicio en una ruta. Entonces, también involucra al ayuntamiento, que es el responsable del, CAC, del centro urbano y del tránsito urbano, conjuntamente con el Intran, ellos diseñarán y con los choferes se pondrán de acuerdo si dichos costos, hacen el incremento, porque le voy a decir algo, aunque el gas o GLP haya recibido un, un aumento, no ha sido el, el significativo como las gasolinas, y aquí no hay un solo grupo de choferes que utilice la gasolina como mecanismo eh, de, de combustión para el trabajo que ellos realizan, sino el GLP que ha debido tener también un control en este país que no afecte a la cocina dominicana, es decir, a, al pueblo dominicano en el, en el uso para cocer los, los alimentos. Y es el GLP, también se usa como una especie de, de reducción de, de gases tóxicos y de, y de, en el ambiente, utilizando a gas las máquinas. Yo creo que el, sí, hay un aumento, pero eso no lo puede definir la asociación de choferes, aunque lo advierta, está correcto que lo advierta, pero creo que debe venir en, en, en conjunto el plan de que la Intran haga la labor de instituto de planificación, no solamente de las rutas interurbanas y las urbanas conjuntamente con el ayuntamiento, porque aquí están haciendo de sus funciones una supra, yo le digo que el INTRAN es como un ministerio eh, siendo un instituto. Entonces, esa parte creo que ha de venir la, la especie de negociación que ponga en contexto, si es válido, la de aumentar el precio del servicio de transporte, porque ahí le quiero agregar algo. También hay que exigirle que si a la vez se exige el, el, el aumento, como lo han aumentado porque no ha bajado después de la pandemia, es el servicio que se brinda y la seguridad que se da con respecto al distanciamiento, al buen comportamiento dentro de los vehículos, que las rutas no sean un, un verdadero pandemonio en esta población porque ellos se detienen Bien. a recoger un, un pasajero donde quiera, que hayan estaciones, Bien. todo eso tiene que entrar dentro de un plan Gracias, integral de reforma del precio de esos servicios yo vamos estoy en a, desacuerdo con eso vamos a ver unas declaraciones que tenemos con relación precisamente a este tema son las declaraciones de Rosado adelante bueno, ahora mismo no hemos pensado en un aumento de pasaje, pero sí, como está llegando lo, los combustibles a un tope récord eh, nos están obligando a tomar nuevas medidas con aumento de pasaje posiblemente en los próximos días. Eh, ¿Le han planteado a ustedes esta problemática? ¿Las autoridades le han explicado de la necesidad? De de eh, bueno, eh, no se le ha explicado, pero ellos lo entienden y deben reconocer de que es así, porque esto es un medio de transporte muy pobre y nosotros vivamos de día a día. Eh, ¿Qué, qué tantas han sido la las pérdidas para ustedes? Bastante, trabajando prácticamente de baile, porque como están los combustibles ahora, para uno empezar a trabajar tiene que por lo menos invertir mil pesos de combustible, solamente antes. ¿Y sobre el asunto de, de las bueno, nosotros hemos hecho varios reclamos sobre la carretera, las autoridades pasadas, ya en esta le hemos hecho llamado y nos están obligando a una situación de que vamos a tener que hacer protesta porque aquí en San Francisco se están afaltando algunas calles, pero ellos están a, afaltando las calles que están buenas, no a las que verdaderamente se necesita que se aparte Por en Santiago, se van a hacer Bien, bien señores, eh, ahí están las declaraciones del dirigente de Azocho Turno, ¿Qué? ¿Qué fue? <risa> Así que se llama Azocho turno eh, Como ustedes han escuchado, ¿verdad? Por lo menos fue sincero al principio es Un nuevo aumento, porque sí. ellos lo, lo aumentaron Y Así, no bajaron nunca. Sin nadie decirle nada, y todo el mundo lo criticó Y nadie ellos siguieron con su aumento Porque imagínate Vamos a ver, Yerjan. Bueno Tú, cono tú eres, conoces ocho turno ¿verdad? Yo podría decirle ser irresponsable aquí, decir, bueno, yo tengo mi vehículo, y me muevo mi vehículo, sí. por eso me estaría alejando entonces. Y de, ga y de, de gas. Y de gas. Ah, y de gas. Me dieron un tablazo, porque ahora por cada galón, el carro mío coge 18 galones, entonces, eh, por cada galón voy a tener que aumentarle 5 pesos más. ¿18 galones? 18 galones. Eh, con, con 18 galones se llena, se llena sí, el, el tanque de ¿Y ¿Cuántos meses tenía que no se subía el combustible? No, el tanque de 100. No, no, tres sí. semanas. ¿Tres semanas solamente? Sí. No, sí lo estaban subiendo porque realmente lo estaban subsidiando. Sí, y al fin y al cabo... Sí, pero no, sí, o, o sea, de rendición. manera eh, semanal, directa. Entonces, estamos hablando de que ahora... 90 pesos más, verdad, más o menos se va a llevar el, el, el tanque mío cada vez que yo lo llene así que al presupuesto hay que incluirle 100 pesos eh, por lo menos que se oye poco pero no, realmente impacta cuando, el bolsillo. Tú lo, cuando tú lo revisas por ejemplo mensual que es como sí. tú lo calculas, viene siendo alrededor de 300 pesos más o menos eh, yo gasto alrededor de 6, 7 mil pesos mensual en combustible entonces con relación a eso bueno, eso es algo que se ve que se ve venir señores, cada vez que hay aumento tanto de impuestos como del de, de caso de los combustibles eh, y cualquier otro, ser, lamentablemente los servicios van a subir, porque nadie en su sano juicio va a cargar con, con, ¿verdad? con, con el costo de eso. Por ejemplo… Mm. Si suben el precio de los combustibles, ¿qué hace el, el, el chofer? Que le carga eso al, al consumidor, ¿verdad? A, al pasajero. Pero igual lo hacen las grandes empresas que dicen, vamos a, a cargarle ese, pre, ese aumento de los combustibles al, al precio final del producto. Y así sucesivamente, quien viene pagando todos los aumentos es el consumidor final. Entonces... Eh, ya en el día de ayer, como se esperaba, se está hablando de una reforma fiscal. Yo quiero pedir a los choferes, pero no lo aumenten ahora, para que lo aumenten cuando suba todo, porque todo va a comenzar a subir. Eh, con lo de la reforma fiscal, vienen aumentos en diferentes eh, renglones, vienen nuevos impuestos eh, que hasta ahora no existían y que evidentemente van a provocar aumentos en toda, en todos los servicios o en una gran parte de los servicios de la República Dominicana. Lo ideal sería pedirle, por favor, a los choferes que no lo suban ahora para que luego no tengan que volver a subirlo, eh, porque los precios de los combustibles tampoco se van a quedar ahí. Los precios de los combustibles van a continuar en alza hasta que se le busque una solución inteligente. Lo que hasta ahora se ha hecho es una, es una solución populista de supuestamente asumir el costo. El gobierno tiene unos 5 mil millones de pesos ya abajo, supuestamente pagando el subsidio de los combustibles pero que al fin y al cabo igual lo va a pagar usted como ciudadano y yo como ciudadano que no van a salir de los bolsillos de nadie es decir, que más que eso estarlo subsidiando supuestamente eh, lo ideal hubiera sido una, una decisión más inteligente de parte del, del gobierno, de todos modos eso se ve, se veía venir los precios de los pasajes van a aumentar estamos hablando de 4 pesos a la gasolina estamos hablando de 5 pesos al gas en el caso de los choferes la mayoría de ellos ya usan gas, usan eh, gas licuado de petróleo para moverse. Tienen un subsidio del, del Estado, del gobierno, eh, creo que son unos 3 mil pesos mensuales que le dan eh, para ayuda, ¿verdad? A eh, todos los miembros de la asociación. A todos los miembros, eh, le dan unos 3 mil pesos eh, mensuales para ayuda y la, aparentemente no hay una regulación de lo que tiene que ver con los aumentos del, del pasaje aquí en la República Dominicana. Los choferes hacen lo que quieren, siempre ha sido así. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, y nadie les reclama. Lo ideal debe ser que el gobierno se aboque, y ojalá sí lo hagan, en, en eh, poner rutas en todo el país que, que permitan colectivizar el transporte público. Es decir, una ruta de la onza, ojalá fuera un metro, como en Santo Domingo, ojalá fuera un teleférico que la gente pueda moverse más barato y de manera colectiva para evitar así el abuso que a veces cometen los choferes, pero que también hay que buscarle razón. Si el, si el, si tu, si tu materia prima sube de precio, tú vas a tener que subir el producto. Bien, gracias, Yerian. Carolina. Yo quiero preguntarle a la Asociación de Choferes, y ojalá estén viendo el programa, y a todos los del sector de transporte, y de hecho que nos llamen si es posible, ¿Qué pasó con ese aumento que se hizo en pandemia por un asunto de distanciamiento, de disminución de las personas que iban a montarse en una guagua? Que es nunca lo respetaron. Que nunca que, lo sí, respetaron. ahí es que voy. O sea, hablamos de que se les eh, ordenó, si se quiere, que en la parte del protocolo, a nivel de transporte, que si usted en su vehículo movía, movilizaba cinco uh -huh. o seis personas, solo la capacidad eh, pues la llevara un 50%, que montara tres. A razón de esto, los choferes le aumentaron entre 5 pesos, me parece, al transporte urbano. Ustedes lo bajaron porque aquí lo que sube no baja. Entonces, a veces hay que sincerizarnos un poquito. Aparte del subsidio que reciben, porque se supone que son empresas, que son entidades privadas, o sea, es un negocio. Es un negocio. No estamos hablando de obras caritativas. No estamos hablando de ONG, Estamos hablando de que usted cobra el precio por ese servicio que da, que no lo hace a un menor precio, que no lo hace eh, de ayuda a la comunidad. No, usted lo hace porque ese es su trabajo, usted tiene su vehículo, usted tiene sus flotillas, como hay mucha gente que tiene flotillas, usted tiene sus franquicias, que bastante costosas que son. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad ni acceder Hacer para ser para hacer parte del sector transporte, vaya usted y entrese un carrito ahí en la libertad sin el permiso de cada uno de ellos, hmm. o vaya a ver si usted tiene la posibilidad de comprar una franquicia por lo costosa que son. O sea, estamos hablando de un negocio que tiene un nivel de lucro interesante ahí, e importante. Ahí está la ausencia de la autoridad, que es la que otorga las chapas o las rutas. En este caso el ayuntamiento siempre abandonó a su suerte eso está al, en, a manos de ellos. Correcto, eso es ellos. Por no decir que es un monopolio, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas y que inmediatamente a la primera alza, con justificada, porque se supone que si aumenta el, lo, eh, tu materia principal, se supone que debe de un aumento que se debe de cargar al consumidor porque todo recae sobre el consumidor. Pero hay otros aspectos importantes que nosotros debemos de citar. El bendito subsidio, que no sabemos cuándo el gobierno va a dejar de, de arrodillarse ante los choferes. Todo lo que se da detrás de ese eh, entramado comercial, o sea, es asunto lucrativo privado, no tiene por qué recibir ayuda. Esos millones y millones de pesos que recibe el señor Marte, que reciben los choferes, eh, eh, ¿cómo que se llama el otro? Eh, eh, eh, eh, Hubieres. Juan Ubiere, Juan eh, por Ubiere. cierto, está calladito. Como que no. de, después de que una entrevista que le hicimos aquí, ¿se recuerdan? Vía Skype, porque sí. estábamos no, en pandemia no todavía. ¿No te acuerdas? Yo no participé. ¿Tú no estabas aquí? Sí. ¿Está bien? Eh, de, jamás he vuelto a verlo. O sea, no he vuelto, no lo he vuelto a escuchar. En, la, en, en ese día tenía un pleito con el gobierno y como que alguien le aconsejó que bajara la guardia. ¿Y desapareció? Sí, está, <risa> el, está, está, está calladito. calladito. Es que creo que él es como de la tendencia. de, de Entonces, cuando tú ves ah, estas cosas es y que, que no nos sincerizamos, y es, que es lo mismo que por ahí, que ahí eh, por Chau. arribita comentó Francis, es como el precio de los productos. Hay productos que han bajado, pero en los comercios no le bajan el precio. Entonces, ahí entra el rol que se supone que debe de tener el gobierno a través de las entidades supervisoras, como por ejemplo ProConsumidor, en el caso de esta, de las defensoras de, de, de los que se ven afectados por las luz, ¿Cómo la que mi, se llama la amiga? El, el la mismo, amiga el mismo tuya, sistema de, de seccionalidad se le daba poder al gobierno para intervenir todo y controlar los ¿Cómo presos? es que se llama la institución, amiga tuya, que defiende al usuario que se ve afectado por las EDE? Ah, eso es a lo que te dé la gana. Pro consumidor. No, no es para consumidores. Ah, no, con, ah, no, la otra es para protección, prote es para pero, asegurar señores, que lo que dice de denote, eso es así. Pero lo mismo pasa con las telecomunicaciones acá. En República Dominicana, El todos los usuarios, porque todos consumimos servicios telefónicos, de internet, de datos y demás, Sabes que nosotros saben que nosotros no tenemos quien nos defienda ante estas empresas que lo que hacen es venderte o, o a, porque uno firma porque no hay de otro, te tiene que firmar porque no, no hay otra opción. Lee la letra chiquita. ¿Quién va uno a leer? te pregunta, ¿lo vas a leer? Dice ¿Qué va uno a leer? Porque para qué. Entonces no tenemos. Los cuatro. No tenemos <risa> quien pueda defendernos. En, en, en aspectos importantísimos, señores. Tenemos el tema del transporte. ¿Cuándo usted ha visto a ProConsumidor o las entidades, entidades regulatorias de ese sector diciendo, no, miren, choferes, usted tiene que hacer esto de tal, tal, tal forma? Las condiciones de esos carritos de su empresa privada están en un nivel de deterioro que si usted se rompa, se monta, la ropa, se les rompe. Pero usted no tiene luz, usted no tiene ninguna de las características básicas elementales para transitar en la calle. Pero de una vez te hablan, ah, que gastamos gomas, que gastamos esto, que gastamos aquello, pero las condiciones paupérrimas. No, bueno, la goma Lamentablemente, en la naga de un niño. <risa> Lamentablemente, mis amigos choferes, unos vehículos en unas condiciones, hay algunos, porque ahora están entrando el, el tema de los vehículos, eh, y, claro. eh, los sonati y demás, que son vehículos económicos que lo han implementado al servicio. En Santo Domingo están supuestamente, vi la información, sacando de circulación todos esos vehículos chatarra. Así debemos nosotros de ver, que se haga una limpieza pero total. O sea, gano dinero, tengo subsidio, aumento, exijo, no cumplo, y toda la carga va so sobre el consumidor. Así sin es. una supervisión y sin un ponte en raya desde el gobierno. Así es. Y así Mira, no podemos seguir. Eh, con el asunto del transporte público, nosotros tenemos un gran problema. Primero, nunca los gobiernos nacionales lo supervisaron y hoy día es muy difícil supervisarlo porque hemos creado una especie de monstruo desde aquella ya famosa unión nacional de choferes sindicalizados independientes unacho sin sin fue el brazo eh, el brazo sindical del Partido Revolucionario Dominicano en su momento y unacho sin hizo historia Hizo historia porque cuando el gobierno quería afectar el sector, una chocina hacía una huelga y paraba el país. Y parece ser que esa situación histórica creó una creencia generalizada de que los choferes son un poder tan grande que la República Dominicana se, se destruye se paraliza. si ellos se paran sí. en su trabajo. Por eso ustedes ven que los choferes, las asociaciones de choferes, son tan cachazudas que están dispuestas a pelear contra el propio gobierno para que no instale una ruta de guagua que viene a beneficiar el transporte público en una ciudad como San Francisco, por ejemplo. Por eso ustedes ven que ellos eligen una, una, un, un espacio público, ¿m? un espacio público, y tengo que cargarle el dado en este momento a mi amigo Alex Díaz, que... Que permitió eso, que negoció eh, varias rutas con, con los choferes en el sentido de permitirles esos espacios. Él eh, trabajó mucho con el tema de los espacios públicos, sí. pero con los choferes no pudo. No pudo. ¿Eh? Entonces, en, de, en definitiva. Le, le iban a parar el pueblo. ¿Quién le iban dice? a Sí, o sea, esa fue la amenaza. ¿Quién dijo? Esa fue la amenaza. Yo soy dialéctico. Si no estás roto, rómpelo. Tú uh, le parte aquello, a dos o tres choferes Exacto. y arma el lío. Y después que se arma el lío, tienen que negociar, obligado Y entonces, entonces ahí te, te, te, te ponen el nombre de tirano de una no vez, No importa, ¿qué me decían, importa? Claro. O sea, la, la ley para todo, para nada. ha salido con menos de un 10% de popularidad, de No importa, a mí que me importa. Y con, mucho, con casi todo el, el empresariado no en contra. Eso carrera claro. política. Pero él, él, él aparentemente no quiso hacer carrera política. ¿Y cómo? Porque él... Eh, abandonó y, y se ha dedicado a su programa. Lo que te quiero decir con esto es lo que, que los choferes tienen que entender que no viven solo en este país. Ellos tienen muchos beneficios. Los choferes tienen que entender, miren, a los choferes le dan 3 mil pesos mensuales ¿Para, para ayuda de la gasolina. No usan gasolina sino, ga sino gas licuado de petróleo, que es el combustible más barato que se expende en la República Dominicana. En cambio yo cuando voy a Samaná, que para ponerle una ruta larga, tengo que buscar 3 mil pesos en mi vehículo. ¿Usted me entiende? O sea, eh, claro, yo no salgo a conchar, pero me estoy perjudicando con el precio de la gasolina. Ellos no se perjudican con ese precio. ¿Por qué? Porque ellos usan un combustible el más barato que se vende en la República Dominicana, independientemente de y lo la que rotación de, de... En una ruta, por ejemplo, de, de aquí de la UAS a, a la Olimpia, se montan una cantidad de personas rotativas, es decir, circulantes, uh -huh. pero mira, que pero mira compensa cualquier aumento. Pero mira otra cosa. Ellos... ellos sí, no la frecuencia, me refiero. Sí, ellos tienen... Ellos tienen lo siguiente, las rutas hay que pagarla por un billete. 300, 400, o sea, 500 300 mil pesos te cobran para que tú ingreses a un sindicato a poder... O sea, que eso no es libre O sea, la libertad de comercio es, en la que es constitucional es un disparate dentro de las asociaciones de choferes. Porque yo te tengo digo. el derecho de, de hacer el comercio que yo quiera. Monopolio. De acuerdo a la ley... Pero con ello no se puede, no. Usted tiene que pagar medio millón de pesos para eso. Tú ves, lo que quiere decir que estamos hablando de un grupo económico económico que in, definitivamente se ha beneficiado de la paternalidad del Estado, una paternalidad totalmente equivocada. O sea, estamos hablando de un, de un pater familia como es el Estado con los choferes. ...que lo ha engreído de forma tal que ellos se creen... ...que si se paran, el país se jodió. No, se no ese, es ¿Eh? parte... ese es el problema, Ese sí, es el es problema, eso es lo que ellos creen. Pero eh, de verdad incluso? que la, la, la actitud de muchas autoridades... ...como la que mencionaste ahorita... ...le hace creer déjame, y le aseguran que eso es así. Déjame redondear el comentario para terminar. Le asegura que eso es así. ¿Tú sabes qué, qué va a pasar con ese problema del transporte... ...y con otras situaciones que hay en este país... Que un día va a llegar un maldito loco que nos caiga a patas a todo por el donde la espalda pierde su honesto nombre. Amado, sumale a eso el uso de los oye, espacios públicos. Oye, oye nos no, vamos a los... joder con un tirano al estilo sí, de Uterte y es... va a llegar, si seguimos por ese camino, sí, va a llegar. Porque la sí. gente se arde. Pero claro, estamos aquí. De que haga todo el mundo lo que Aquí hay hacer. más de 50 más uno que quiere, que quiere. Un tirano. Un tirano. Y Óyeme una bien. cosa. Yo nunca a voy bien. a usar, claro, yo claro. nunca voy a terminar, Un, por simplemente, claro. por más. Les, Uy, ya. Oye, no, no, no, mira, es yo por no estoy más, de acuerdo con eso. Escúcheme. Esto. Filipina no es referente mira, en nada. Está bien, para, mira, pero, para que estemos claros, por la gente más que escuche, yo me sienta. Filipina, escúchame, Francis. Filipina no es referente en nada. Mira, le voy a decir no, algo. Imagínate. Por más que yo me sienta agobiado por esta situación, nunca voy a, a tomar como mecanismo de reclamo. ...venir a comparar la época de Trujillo con esta. Jamás, porque es como dice Yerjan, no son referentes. Ahora, cuando Uruguay, nosotros tenemos una realidad que nos siguen impulsando en algún momento esta sociedad tiene que reaccionar. Pero súmale a eso, Francia, el uso de los espacios públicos, o sea, al igual eso que los taxistas, pero al igual que los taxistas, claro. eso es un desastre aquí. Al igual aquí. que los taxistas, que la no zona hay, del parque, no hay, pertenece, hasta Letreros le hizo en la gestión de Alos, no sé si también cuando No, Félix. cuando yo Ahora, fui regidor, nosotros le colocamos lo, en la Avenida, en la, en la, en la 27, en la Castillo no, y en la San Francisco. Son empresas privadas. Dos. Claro, porque ah, no. es Son empresas privadas. Pero claro. claro no es no ay, no ay, es señores, la pregunta del día... ¿Está usted de acuerdo con posible aumento en el precio del pasaje de transporte no. urbano en San Francisco de Macorís? No.